Aquí estamos con el mago Austin. ¡Ah, bueno, Ferris. No, no, no, pero no, no, no. no, no, no. ¡Ey! No, no, no, no. Mira, Evi, mira lo que vamos a hacer. Mira, tengo un montón de cartas acá. Mira, de todo este montón de cartas, quiero que tomes una, la que tú quieras. Y se la muestra a tu amigo y a la cámara. Muéstrasela a la cámara, a mí no me la enseñes. Mira, Yo paso el dedo aquí y tú me dices para, dime para, para, eh. Okay, coloca la carta acá, Diego. Todo, sea, tú quisiste, ¿no? Mira, el resto del paquete encima. Ahora, ¿qué voy a hacer, Diego? Voy a cortar unas cuantas veces, más o menos así. Y casi siempre pasa, Amy, que la primera carta que queda acá es tu carta. Cinco de pica, tu carta. Ah, que es la carta. ¿Qué sabes? No. Eso no es. No, no, no, no. <risa> Diez de tréboles, tu carta. <risa> Cara la carta. Chuso, ¿qué es lo que lo que tengo acá, es tu carta, que ¿Eh? es el ocho de diamante. Hace falta un poquito de Maya, mira, yo con tan solo colocar mi mano encima del 8 de diamante más o menos así, yo tengo que frotar ¡Eh! Yo creo que lo hice muy rápido, ok, vamos a hacerlo un poquito más lento Mira, jota de tréboles, vamos a colocarla más o menos por aquí, por el medio, el medio. Yo solamente la empujo así, mira Chasqueo los dedos y lo que era, mira, la jota de tréboles sube Yo con tan solo sopla mi mano y colocarla encima del 5 de pica yo solamente tengo que frotar un poco y ella se transforma. el yeah, ah, ah, sí, ah, sí, ah, sí, Pero yo creo que lo hice muy rápido. Es mejor cuando uno lo hace lento. 10 mm. diamantes, yeah, okay Vamos a colocarla más o menos por aquí, por el medio. Mira, con un dedito solamente la empujo. Chasqueo los dedos, y aunque tú no lo creas, mira. El 10 diamantes se llama. Oh. Yo solo coloco mi mano encima, Diego, mira, encima de la K de trole, más o menos así. Yo solamente tengo que frotar un poco y ella se trae. Ey, ey, que si es tu cara. Ey, de los cursos, mira, siete de pica. Y lo no vemos en la chete. Mira, mira, mira, mira, Pero mira, creo que lo hice muy rápido. Voy a hacerlo un poco más lento. Digo, mira, siete de pica, ¿ok? Vamos a colocarla más o menos por aquí, por el medio. medio. Con un dedo solamente, mira, yo la empujo, mira. Chaqueo a los dedos y aunque eso no lo quiera mira, El 7 de pica así. <risa> hacer Con esta cosa que tú tienes por acá Mira, yo la voy a tocar, mamá Y fíjate en esto Yo con tan solo colocan mi mano encima Con tan solo colocan mi mano encima Mira, el 10 de treble más o menos así Yo solamente tengo que frotar Y ya se transforma en el 5 de diamante Que es tu casa ¡Qué loco! Pero mira, hay veces la gente piensa Que lo que pasa es que yo tengo varias cartas repetidas, ¿no? Te voy a mostrar que no Es que todas las cartas son completamente diferentes Mira, y esto fue un cortito, pero ahora... Franklin te va a hacer otro efecto de magia en el que él te va a tener que leer la mente. ¿Okay? Para. ok, toma la carta. Mírala tú, no se la muestra a nadie. Esta es mi primera vez. Mira, el secreto de la magia es el toque de la persona. ¿Es tu novia? No. La puedo tocar, pero sin, sin falta de respeto. Cuando tú estabas en el colegio, tú como que ganabas como de una nota de tres. tres. Tres. Tócame la mano y te ves una vez la carta. Te apongo que es negra. Me llamó la atención esta bolita, así que la carta es negra. Ah, ah. No. Toco una parte del cuerpo. Y la parte del cuerpo significa sí. la figura. Entonces, trébol. Ahora, toca una parte del cuerpo donde tú creas que puedes buscar tu carta. Tócate aquí, significa la respiración, o sea, la respiración significa la as de trébol, es tu carta. ¡Ey! Este pelota como que ya te, como estos tomando me salieron Como yo tengo la suerte de verte, la suerte, el símbolo es un trébol. Allá, o sea que precisamente... Tre de trébol, ey! Vamos a, vamos, a, vamos a hacer algo con estas cuatro cartas que yo tengo acá, Diego. Yo voy a tomar los cuatro haces, los cuatro aceritos pueden ver ahí, y voy a comenzar a mezclarlos. Y fíjate en esto, por el control perfecto yo sé que en la parte de abajo hay una carta roja, ¿cierto? Sí. Una carta roja, ¿cierto? Sí, pero quiero que se fijen, ¿qué carta roja es? Pon tu mano un momentito, bro. Pero fíjate en qué carta roja es, o sea, el símbolo. Es? Ponla más o menos por aquí, ponla más o menos por aquí. La carta roja, vamos a colocarla más o menos aquí. Ahora, por el control perfecto yo sé que en la parte de arriba también tengo la carta roja que vendría siendo la de corazones. Y vamos a colocarla más o menos aquí. Ahora, si tú estuviste pendiente, Diego, yo creo que tú me digas dónde yo coloqué la de diamante y dónde yo coloqué la de corazones. ¿Aquí está? La de diamante. ¿Y acá? La de corazón Yo puedo haber hecho trampa y yo pude haber cambiado la carta de posición, ¿cierto? Pero mira, yo hago así, mira. ¿Sentiste algo? No <risa>